Como usted, usted, señor Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Mire, eh, España se convirtió en un país de propietarios por, por efecto de la obsesión por el control social de uno de los principales ideólogos de la dictadura, el primer ministro de Vivienda, José Luis Arrese. Una apuesta por la vivienda en régimen de propiedad que fue acompañada de una legislación permisiva, la ley del suelo de 1956, y que además luego entregó al capital financiero la posibilidad de hacerse cargo del negocio inmobiliario y simplificó las facilidades para las reclasificaciones de suelo. De tal manera que la Administración se limitó a una política de estímulos, subvenciones y de grabaciones fiscales. Esa mala herencia del franquismo continuó prácticamente, ha continuado casi inalterada. El resultado es que hoy tenemos un país de, el país de Europa con más viviendas eh, construidas, con más viviendas vacías, con menos viviendas en régimen de alquiler y con más desahucios. Esto ha ido acompañado del empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población. Más de tres millones y medio de personas han perdido esa condición supuestamente idílica de las llamadas clases medias. Tres factores han influido en esa situación. Por un lado, la pérdida de peso de las rentas del trabajo, fruto de las reformas laborales del Partido Socialista en 2010 y del Partido Popular en 2012. La precariedad y los recortes en servicios básicos, el austericidio, sanidad, educación, desempleo y políticas sociales. Pero ha habido un factor adicional que ha sido el sobreendeudamiento, el sobreendeudamiento agudizado por las cláusulas abusivas que han contaminado todas las relaciones entre las entidades financieras y los ciudadanos que acudían al crédito. En este contexto, la legislación estatal tenemos que decir que es un desastre, no ha sido más que un desastre de parches y paños calientes. Desde el año 2012 hemos tenido cuatro reales decretos ley y una ley, la Ley 1-2013, y no han servido para nada. Sentencia tras sentencia de los tribunales europeos se viene poniendo de manifiesto la el abuso en el mercado inmobiliario y la gravedad de la situación que padecen las familias. Por tanto, tenemos una grave emergencia habitacional. En ese contexto de emergencia habitacional, las políticas activas de vivienda en materia autonómica no podían esperar. Se lo dijimos a usted en la comparecencia de compare la consellera el 23 de septiembre del 2015. Se lo dijimos a usted en la pregunta que le formulamos el 3 de diciembre del 2015. Se dijo por toda la Cámara por unanimidad a través de la PNL aprobada por unanimidad el 10 de febrero del 2016. Y lo volvemos a decir ahora. No estábamos de acuerdo con esperar a que se aprobara la Ley de la Función Social de la Vivienda para poner en marcha determinadas políticas. Hoy tenemos una Ley de la Función Social de la Vivienda que ya está amenazada, por un recurso de inconstitucionalidad por parte del, del Gobierno de Mariano Rajoy, el mismo Partido Popular que ha hecho desastre tras desastre, desastre en la legislación en materia eh, hipotecaria y en materia de mercado de vivienda. Y yo le vuelvo a recordar, según los datos de, tres, de esos tres momentos que le he citado, tenemos un parque público de vivienda al no alquiler de 1.068 viviendas, de las cuales en aquel momento había 416 en situación irregular. Hoy parece, dice la prensa, que parece que están preparando las bases de regularización de esas viviendas. Había otras 689 viviendas en propiedad que estaban, usted ha dicho ahora, de las cuales ya hay 500 rehabilitadas o reparadas y desconocemos cuál es el trámite de adjudicación. Pero le dijimos entonces, lo decimos ahora hay 378 viviendas promovidas por el Ipsa, eh, hoy el EIGE, de las cuales había que ponerlas en alquiler, viviendas cerradas más de cinco años en algunos casos de nueva construcción y de alquiler. Sabemos que en Orihuela y en Vinaroz, por ejemplo, se redujo el precio en sendas promociones en torno a un 38%, pero la fórmula fue la opción, o sea, el alquiler con opción de compra. Muy, pocos, muy pocas personas concurrieron a esas eh, convocatorias, porque la fórmula sigue siendo inadecuada. Sabemos, es cierto, que se han reducido drásticamente los desahucios, pero no en mérito de este Gobierno. Es una tendencia general. Seguimos siendo líderes, junto con Andalucía, en desahucios en este país. Tampoco se están aplicando políticas más decididas con los bancos. Ya recordamos que la mesa que se constituyó para el compromiso con los, contra los desahucios, solo tres entidades firmaron y de las otras creemos que no ha vuelto a haber ni siquiera una nueva reunión. Mañana. La plataforma de afectados por la hipoteca visitará estas Cortes y entregará a todos los grupos parlamentarios el texto de la proposición de ley que ya han entregado en el Congreso de los Diputados. Mañana la PAP pedirá el apoyo a políticas activas de viviendas desde ya, inmediatas, con los recursos actuales disponibles, porque se puede, porque es posible... Utilizar el parque de viviendas existente, porque se pueden seguir desclasificando viviendas para venta y convertirlas en viviendas de alquiler social inmediato, sin necesidad de alquiler con opción de compra en un momento en el que no hay endeudamiento, o sea, perdón, no hay financiación financiera. Por tanto, mire, nosotros seguimos, vamos a seguir defendiendo los argumentos de la PA. Y además le vamos a decir otra cosa: es triste, es triste, que si en el acuerdo del botánico firmamos en enero un plan de choque. Hoy tengamos que preguntarle a usted, tres meses después, cómo está el plan de choque. No sé qué parte de la expresión choque el Partido Socialista no ha entendido. Mire, nosotros creemos que hay que cambiar la hay que entender cómo se gestionan los acuerdos, y nosotros creemos que había margen para haber hecho más y había margen para haber hablado de la línea maestra de ese plan de choque mucho antes. Por tanto, seguiremos defendiendo los argumentos de la paz y seguiremos vigilando con l'acció la de su govern. Moltes gràcies. Moltes Montiel. En la legislatura ha estado molt les propostes en matèria de d'habitatge i en relació amb grans tenedors el que respecta a l'intent d'aturar la injustícia dels desetenaments. Per aquest parlament hem articulat suggeriments de reclasificació dels uss de dels los habitatges en la cartera de l'Eje per posarlos a disposició per al lloguer. También eh, també hem proposat convenis amb ajuntaments pero la posada en condiciones de habitaciones WIT. Tenemos la sensación que estas fórmulas, como ha dicho nuestro síndico, se van a explorar en un inicio, pero nos consta hacer seguimiento de la segua efectividad y de la segua extensión. Pero la respuesta que ara busquem no sabem si ens la busquemos no sabemos si nos la donará la consellera de o el conseller de ya ja que os referéis al cumplimiento de la moción subsegüent aprobada por unanimidad por este escorte eh, a propuesta de nuestro grupo parlamentario en referencia a a las relaciones contractuales a entidades financieras que continúen practicando desnonaments. La pregunta co concreta es si se contemplan, si es contemplen el saco de aquella moción subsecuente y si ha hago casos en el que esta consideración haya estado fundamental en la decisión de establecer contratos a una u otra entidad financiera. Muchas gracias.